Tu cara lo dice todo, porque tienes una cara de felicidad Quiero que me cuentes eh, detalles ahora Necesito siempre, siempre, siempre, Flor, siempre Es bueno, siempre. un tipo, gracias a Dios, este feliz Contame este, Mirá, eh, sí. ¿qué querés que te cuente? Primero, Bueno, lo del fallo, primero, ¿cómo te enteraste vos? Porque supuestamente hoy estuvo Bien. la abogada de, de Telma Y decían que ellos no fueron notificadas antes de que saliera el fallo eh, de los abogados brasileros este, se comunicaron con, conmigo sí. eh, después se comunicó este Juan esto fue el el sábado el viernes a la noche me parece el... sí el, el viernes a la noche entre el viernes a la noche y y, y el, primeras horas de, del sábado uh -huh. y, y bueno una noticia que, que en definitiva habla de de cinco años de, de, de pasar una situación de, de parte de Juan bastante este, complicada lo, lo que sí hay que adelantar es que todavía el fallo no está firme no sí, o sea, sí, todavía sí, sí. falta un recorrido hay en Brasil dos instancias más sí es un paso muy importante porque quien este evaluó esta esta sentencia es es la persona que que se nutre de, de, de la prueba que fue producida durante durante el juicio no ese juicio que duró tanto también tanto tiempo Sí. Eh, pero bueno, después de cinco años, este creo que es una, una nota de alivio para, para Juan y para su familia, este, que venía obviamente padeciendo todo tipo de, de, de situaciones, de, de, de preconceptos, la de Fernando dijo, la, la, la abogada de, de Telma, eh, la Carla, sí. dijo que el abuso estaba plenamente acreditado. En, en el no, no, no, Que se haga responsable de esas palabras, porque una Cuéntame. absolución habla precisamente de lo contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que nutrirnos de, de la palabra de, como digo yo, de su majestad de la justicia, que es lo más importante. ¿Y cuál fue la palabra? ¿Me la justicia la evalúa los hechos. Mira, eh, yo no puedo hablar porque estoy todavía bajo, bajo esta obligación nuestra, este, este compromiso legal de sigilo, mm. ¿sí te puedo decir?,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 y lo pueden interpretar claramente, ¿no? No dice que no pudo probar el acceso. carnal. No es necesario carnal, incluso, no es necesario ni siquiera ser ser abogado dice para que el acceso para eso. Carnal no pudo el cuerpo del delito, el cuerpo del delito. Si si leen bien, Fernando, si leen bien. Perdón, acá el texto este, y si lo es el fallo y si es el fallo. Es que no pudo probarse no. el acceso carnal. No dice que no existió. Bueno, toda la el cuerpo de del delito, precisamente las no, títios no, no perdón no, no, las, la, las chicas pido, que... pido, pido, por, pido, por favor, pido por favor prudencia ahí lo estamos mostrando mientras y vos hablás hagan, Fernando estamos que hagan, mostrando que hagan una lectura sí. una lectura yo no comparto esa exhibición eh o sea es Perfecto. responsabilidad de bueno, ustedes lo que, pasa ¿eh? es que si no no, corre, no corresponde que se exhiba más que nada por respeto pero lo que a las dice partes, es, es, lo es que, lo que no pudieron probar No, el acceso no, no, lo que, que dice es lo que te digo yo no eso es una pequeña parte bueno, Una sí, pequeña son parte. 58 páginas. O sea, pero... lo, que te, lo que tenés que hacer es leer todo el fallo. Sí, sí, sí. <risa> no, no un párrafo, un renglón. Bueno, Hay que sí. tomarse un tiempito en tomarse Pero es el renglón principio, fundamental. Al principio, claro. al principio... Sí, te escuchamos, bueno, Fernando. No, no, el renglón fundamental es ese y que no está acreditado el cuerpo del delito. Y fundamentalmente, el renglón fundamental es cuando dice que Juan este, sí. fue absuelto en, en un fallo que todavía no está firme. Y el renglón más importante sí. también para moralmente para todos nosotros es que toda toda persona goza de la presunción de inocencia sí. y ustedes aún con un fallo absolutorio siguen rompiendo esa presunción de inocencia no te preguntamos es esto, no no, no de, para de, nada eh. es un tema de, de educación y, y no yo no, no no necesito ni quiero este obligarlos a ustedes a, a, a, a estudiar nuestra constitución no, pero, pero cosas, nosotros pero, Fernando no, pero es, es completamente son muy fuertes. Ver, simplemente lo que intentamos hacer, digo, tuvimos eh, antes que que vos la tuvimos a, a Terma Fardín y a sí, su abogada. Sí, te estoy diciendo, no, pero que el fallo un segundo. arranca diciendo sí, sí, sí, sí, algo, ¿algo? algo. Algo. Me, y me están un segundo? contradiciendo, me, no, me está no, diciendo no. Al, a una parte bueno, vos es que necesitamos farce, saber, sí, no, sí. simplemente necesitamos saber. Necesitamos... Hay que hablar de todo, de todo. Es que no podemos no seccionar todo. el fallo. No, no, por eso, te, por eso quise Después, o sea, preguntarte. Que la, las es, es como más o menos, inter, interpretar un partido como una jugada. No, el partido dura 90 minutos, no dura 5 no, segundos. Ya lo Fernando, sé, Fernando, Fernando ah, aguárdenme ah, ah, un digamos. segundo, Laura. Aguárdenme un segundito. Porque, porque te, te, te llamamos porque queremos escucharte. Acá la abogada, lo que nos contaba y lo que nos expresaba, y Telma era que a partir del 2009 sí. habría cambiado la legislación o las leyes en Brasil y que no contemplaban la violación o el acceso carnal a la utilización de dedos o de la lengua que eso habría modificado el en fallo Argentina esto es así lo mismo. y esto Por eso no, no, no es no, miren miren más allá de la modificación de la ley mm. que es una una realidad sí. lo que explica el fallo es que no está acreditada la materialidad ilícita o el cuerpo del delito que es la, la parte inicial, ¿eh? o sea, ¿qué hace el fallo? Ni siquiera sí. entra a discurrir el tema de, de la culpabilidad, ¿eh? de, la, de la autoría responsable. ¿eh? A ver, estoy tratando de que inter sí. interprete porque es un tema es muy jurídico. Sí. Entonces, no se puede acreditar ni siquiera los extremos de la denuncia, sí. ¿eh? más allá de que ustedes hayan oído que este, los abusos estaban comprobados. Sí. Si los abusos están comprobados, sí. Dartés estaría condenado y preso claro no pero porque y eso no pasó que... la justicia no dijo eso sí ¿Mm? pero este claro. porque prescribió. entonces lo que les pido es no analicen claro. no analicen eh, eh, el contenido de un libro leyendo un renglón hay que leer todo el contenido pero eso interpretar y nos dijo que no interpretar bueno. sí es que por eso nosotros le preguntamos a la otra abogada no, y nos dice completamente que precisamente no, pero léanlo, lo tienen ahí para leer está a disposición de ustedes evidentemente pero, porque está en las redes sociales. Yo claro. no puedo hablar del tema. Sí, pero, eh, eh, pero o sea, Fernando lo que pasa es que nosotros te preguntamos porque si la abogada de la en este caso, sí, de la por que eso, acusaba, es una palabrita, no no, pero no, no es una un palabra. Montón. Ella utilizó ella utilizó ella se, hablando ¿tien? del fallo. aguardamos un segundo Maite porque si no quedamos como locas sí, sí, nosotras. Bueno. Ella utilizó, está plenamente, utilizó la palabra, por eso te lo digo, plenamente acreditado el abuso. Mm. esta es la palabra que utilizó. No es que estamos inventando, no, yo te no, quiero bueno, decir eh, algo. Yo le, el, los invi te... las, invito, sí. las invito, perdónenme, las invito a leer el fallo cuando se pueda. Yo no lo puedo mostrar. Sí. ¿eh? Es más, a mí eh, eh, el fallo como, como se ve ahí traducido, este no, no sé de, de dónde salió. Sí. Pero las invito cuando se pueda a leer el fallo Dice, para darse cu cuenta... ¿Cuál? No solamente que no es verdad lo que ustedes dicen, ni tampoco es verdad ¿Y me lo que dice la doctora respecto a los abusos, porque si no estaría condenado, estaría condenado este sí. Juan Dartés y estaría preso. Sí. Yo lo que les puedo decir es esto, que hay una cuestión, que el cuerpo del delito no está probado y a partir de ahí todas las especulaciones, eh, Son solamente especulaciones o hipótesis. Eh, lo, único real, lo único real es que al no poder probarse los extremos de una denuncia sí. que fue eh, hasta, hasta habla de, de, de cierta este, incoherencia en, en los distintos relatos este, la justicia no puede no puede este, evaluar ni siquiera todo lo demás pero a ver, hay una parte eh, que porque dice lo, lo más grave ni siquiera se puede probar dice, eh, cualquiera entonces acto, esa es la verdad Fer, dice, cualquier acto libidinoso mm. distinto al acceso carnal hubiera prescrito, dicen una parte claro, por eso y, y no está pero probado no descarta, tampoco el acceso carnal está bien Fer, Ahora, pero lo que digo es no descarta te lo no, no, pero, perdóname, con, no no pero pero no, ni siquiera, no ni siquiera entra en discusión el juez es, es una hipótesis es una, una recreación okay. personal la que estás haciendo la, la justicia no, no dijo, entra no, no entra sí. por eso mismo la justicia no entra a evaluar los distintos casos porque el primero ella es una irrealidad para la justicia o sea la ¿eh? justicia cree que no hubo Entonces, acto libidinoso Obvio. Ahora, Fernando, también... Y cree, se... y cree, y cree, y cree que Dartés es inocente. Ahora, Fernando... Por eso que... lo absuelve. ¿Y Ahora... cuál es la diferencia de, abs... de inocente y no la no, absolución? No, entiendo. absolución es absolución. La presunción de inocencia, sí. que incluso no se debía... Escúcheme para para, ¿saben sí, qué? para entender escuchamos. de qué se trata la presunción de inocencia. Sí. Sí. Si hubiese sido un fallo condenatorio mm. y no estaba firme, todavía gozaba de presunción de inocencia, Juan D'Artés. Y ustedes con un fallo absolutorio lo condenan no, o pretenden no decir con, que cometió abusos no o pretenden la frase que dicen eh, la abogada, están afirmando el tema que dice absuelto no es inocente ellas hacen otra lectura porque no, dicen yo, yo, yo creo yo creo no que yo a la persona que dice eso la mandaría de nuevo a estudiar a la facultad amnesty todo amnesty en todo no sé quién lo dice ¿Sí? no, no sé quién lo dice está pero está realmente nada decir nada. que una persona todo absuelta está no, está está está no nada, es nada, inocente es es, es realmente, realmente eh, eh, hacer una evaluación sí. este, realmente alocada de la ley. Es verdad es un que. Es un delirio. Es un delirio. O sea, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer, sí. discúlpeme sí. lo que tenemos sí. que empezar a hacer sí. es empezar, más allá de las opiniones personales, que yo son súper respetuosas, porque aparte de esto, o sea, de esto. Eh, no, me, no tomen a mal lo que les voy a decir, vivimos todos en el sentido de que nos encanta a todos, vivimos, el, el, el, el cotidiano, la opinión es, lo más, es, es algo, sí. y ustedes son generadores aparte de, de opinión, es, es fantástico y cada uno puede pensar lo que quiera. Sí. Ahora, cuando opina eh, la justicia... Tenemos que darle cierto aval y ser respetuosos de la decisión de la justicia, más allá de que nosotros opinemos otra cosa. sí ¿eh? Porque se puede, ahora, puede pasar es eso. Que... No está prohibido eso. ¿eh? No, para nada. Pero por eso nosotros, no digo no, no, no tomamos no, en ningún lugar no tomamos ese atrevimiento. Y yo te pregunto puntualmente... Hasta ahora tú... sí hemos opinia, opinado, porque hasta ahora, hasta antes de... hasta el viernes, sí. que no había un fallo, sí. todos directamente dan por culpable a Juan D'Artes. Bueno, que y ahora, por lo menos la justicia... Pero, digo, pero. La justicia. Me parece que hay algo que sucedió, Fernando, sí. que, digo, huir de la manera que lo hizo, digo, ¿eso lo hace una persona culpable? No, una no persona huyó. Inocente. Está, está, no, no, Flor, que ahí está, ah, fíjate, ahí está la equivocación. Bueno, pero es la sensación. El que, que... le recomendó a Juan sí. que vaya este, a Brasil a recibir justicia fui yo. Sí. Y yo no le recomendé que huya. Sí, pero yo no. le dije, mira, la, la mejor forma de, vos, de que vos recibas justicia sí. en libertad. Y de alguna manera protegiendo ciertamente tus derechos mm. Es en Brasil Porque en Nicaragua, que es donde se debió hacer el juicio No hay un Estado del Derecho, es un y papelón no De la dirigencia de igual, ese país Igual me es, es, que... es una dictadura sí. Donde hay intereses de todo tipo Y donde a mí personalmente Me echaron, me dijeron que no vuelvo porque me iban a meter preso Solamente por ir el Perfecto, concepto. guardame un segundo Maite Porque acá, digo, vos tenés Una interpretación de, de, del fallo objetiva no ya está, te lo estoy diciendo pero acá estuvo la abogada yo simplemente te pregunto porque es la abogada que, que litigó con ustedes pero entonces pero la abogada, la abogada dice, puede decir lo que quiera pero eso Flor. Te lo pregunto a la abogada vos. puede decir yo te lo estoy ¿sabes preguntando que, que a vos, yo uso galera no. ahora en este claro. momento puede decir lo que quiera Puede decir, Fernando salió eh, salió desnudo en la televisión, ahora, en este mismo móvil. Sí. Puede decir lo que quiera. Pero ella está diciendo que lo está plenamente Lo que ustedes tienen que, que hacer es leer el leer. fallo, sí. leer el fallo, sí. si es que lo tienen, sí. yo no lo voy a mostrar. Sí, sí, y sí. a partir de la lectura de ese fallo, hoy, mañana o el día de mañana, sacar sus propias conclusiones. Ojo, y la opinión la pueden reservar igual. Sí. Ahora, Fer, vos ahora, que me lo cuentes vos? Como, comunicadores, como comunicadores, está bueno, está bueno... Sí. Eh, eh, tratar de demostrar de la, la realidad de la justicia eh, porque después de cinco años es que vos estás hablando a Juan se lo ha cancelado cómo estamos mostrando porque vos estás hablando por eso te llamamos a vos para que nos cuentes ah, eh, sí. sobre el fallo sobre queremos escuchar tu palabra y queremos escuchar que nos cuentes vos yo no puedo hablar sobre el, el fallo Flor más, más allá de esto que muy general muy genérico en función de lo que se ha dicho sí. y aparte eh, eh, quiero que, eh, en definitiva, la gente eh, entienda lo que es la presunción de inocencia, entienda lo que es el fallo de la justicia, entienda que la justicia no debe tener interferencias de la política, sobre todo, eh, que no está bueno, eso no sí, está bueno no, para ningún no, país, no solamente no. Brasil, Argentina, cualquiera. Sí. O sea, yo lo que puedo hacer es eso, informarles lo que, lo que pasó, y, y acotadamente, porque hay un deber de sigilo, que reitero, la propia fiscalía, este, quiso, pidió que se altere Fernando, antes que, antes que nada te comento, acá hay una norma como general del programa de intruso que nosotros hablamos también por las notas y hoy le estamos haciendo una nota a vos para que vos también puedas contar y dar tu versión de tu parte y te, y, y te llevo y te pregunto Pero yo no quiero contradecir dijo... a nadie, eh, Pablo no, no, no quiero no, contradecir bien. a nadie, no, yo lo que quiero es decirles, miren che Acá hay un fallo. Está bueno que lo lean. Está bueno que lo lean si pueden acceder a él. Yo no se los puedo mostrar. Perfecto, no, Entonces, no, no, si está por las lea, redes mismo. y es el fallo real, si che, léalo ahí? íntegramente porque es muy difícil no ser abogado e interpretar la ley. Es difícil. Bueno, es por eso difícil, mismo, No es pero fácil. No... Entonces vos, tal vez estás leyendo la letra fina, la letra chica, y agarrás tres renglones... Y yo también, si querés contar renglones, te hago una historia diferente. Está bien, pero cualquier caso. Burlando. Bien, y aprovecho para preguntarte algo que también dijo la otra parte, que si este juicio se hubiera hecho acá en Argentina, eh, Darte hubiera estado condenado. Y si este juicio se hubiera hecho en el 2010, también no, Darte hubiera estado no, condenado es en el Es una Brasil. locura. Decir, de, decir eso es bastardear a la justicia. ¿Entendés? Es bastardear a la justicia. Es, es pensar que la justicia... Eh, eh, a ver, yo hablo mucho de, del derecho penal de autor. O sea, sola, solamente en, en ese caso, ¿eh? que por el autor se condene a alguien. O sea, la justicia, una justicia seria, hubiese evaluado y definido exactamente lo mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan, eh, tal vez no tienen oportunidad, porque a veces algunos me escuchan y otros no. Pero, en algún momento, al, al inicio, cuando yo dije, yo le creo a Artes y creo en su inocencia, to, atacándome todo el mundo, como me atacaba, hace cinco años, de cinco años para atrás todo el mundo, hasta, hasta el viernes, eh, yo le decía, che, esperen el fallo de la justicia. Esperen, porque cuando dicte este eh, la, lo, lo más importante, es la palabra de la justicia, lo dije en infinidad, en infinidad de oportunidades. Y yo lo que le estaba diciendo, esperen el fallo, miren, acá está el fallo. Eh, perdóname, ¿por qué, yo tenía dijiste, esta convicción? Fernando, ¿por qué le decís a la abogada de... Fern de... ¿Telma, que es eh, cobarde y falso el decir que ustedes recibieron antes el fallo que ellos? No, yo no me parece ¿Es que, que la apreciación fue hace por un otra ratito, cosa. Eh? Hace un ratito. Tenía, tenía que te ver te con preguntaron... una apreciación que era cobarde y falsa respecto de... No, no, estás equivocada. Eh, ah, bueno, te pregunto, eh, sí. Eh, sí. Está, está, hablé, hablé del tema de la filtración que me acusaba directamente a, a, a la parte de Artés. Sí. Y bueno, si querés, te muestro que yo este, por usted, mi teléfono. Mi, bueno, pero el, lo que dije es que es una, una acusación falsa y cobarde decir que alguien de nuestro equipo eh, liberó esta información. Si querés, te puedo mostrar el teléfono y pero te toda muestro la todas la las prensa, conversaciones en dame, este mismo momento. ¿Cuántos eh? periodistas somos acá? ¿A quién le llegó la, la, el, el sábado, a la mañana? pregunta a, el tema? Me... Preguntá a, a ver yo. si le llegó por mí a alguien. Preguntaba, ¿por mí o por.? o bueno, por el doctor este euro. Callamos. No, a mí no. No, a mí lo que sí. Pregunta. No, no, no. No, no te permito. No, no, estás, bueno, gente yo llegada, no te permito eso porque yo no llegada, le pasé el. Te... Mejor. A ver, decime, a ver que muestre ahora el teléfono. Dale. Bueno, pero... No. Pero a, mí... a mí ya mismo, ¿eh? Estoy diciendo que nos llegó por gente... Ya mismo, que... Pablo, no Pablo, gente, vos que no me conocés, era. ¿te llegó a vos? No, no, a mí me lo quisiste. Maite, Maite, vos me pediste el fallo, ¿te llegó? No, ¿Querés pero... que muestre lo, lo, los audios no, que no, tengo verdad, y los que lo mensajes que, que no tengo me con eh... Pablo Ay, con Maite? Ya mismo, no, mira en un minuto, decime quién más. No me a Fernando. No grite, Fer. No, no, a Miren, les muestro ya mismo. A ver, el fallo está publicado completo en La Nación, digo, tampoco... Maite. Sí, yo te lo pedí y no me lo no, pasaste. Maite. Pero bueno, ¿qué Maite, ja, ja, ja. jaja, la puta madre, quiero leerlo en español, leerlo y Pino, la Nación sí. lo publicó, pero... Lo está Pará. Fijate pero sí. si lo mandé. No, no, no me lo mandé Sigo, quieren que sigo. Pablo Laius. Ya que... No, no, le no, por no, cada... no padre, cada uno le voy a por contestar. Favor. Eh, Fernando, no, Fernando, Fernando. No, bueno, pero si me hacen una acusación, está bueno aclararla eh, no, en vivo, pero, no, cosa sí, que no sí, haya este, lo, errores y discusiones. Sé, me parece que no nos podemos detener, no podemos detenernos en eso, Fernando. A, ...pudiendo hablar de cosas más importantes... ...que creo que tiene que ver con este fallo... Dale. ...y con esta absolución particularmente... No, bueno, ...pasa que me acusen de algo que tiene que ver... ...para lo mí hizo eso es grave... Abogada. ¿eh? Claro, ...lo hizo, pero la hizo abogada. Al una colega... ...lo hizo una la, colega... ...lo hizo la persona que defiende a Telma Fardini... ...lo hizo en este estudio a, hace un 40 ah, minutos... ...perdón, te quería preguntar algo eh, un segundito Laura, porque... Eh, ...tiene que ver con eso, yo me gustaría poder hablar con vos Fernando... ...pero que podamos hablar en paz... ...porque la verdad que lo único que queremos es escucharte... Tal cual. ...es escucharte porque sos el abogado... Es importante tener tu palabra. que pasa que hablan todos a la vez, Flor. O por sea, eso. no quiero meterme en tu programa, pero si no, sigue, me cortan cada eso. dos minutos. O sea, nosotros simplemente doy una respuesta y... Dale. ¿Te parece? Dale, Laura. No, simplemente te quería preguntar. A pesar de lo que dijo Telma, que lo dijo ella, por eso la Yul lo trajo a colación. No sé el qué el dijo sábado, Telma, li, Laura. Perdón, ahí voy, ahí voy que dijo que en la Argentina D'Artes hubiera sido condenado, en realidad, por lo que sabemos, acá la causa hubiera sido prescripta. Eh, tal vez no, tal vez no, tal vez no. Lo que sí sé es que la justicia, yo confío en la justicia Digo de, por los años, ¿no? de, de, de. de todo, de todos los países. Esta causa fue, pasó por el tamiz de la justicia de Nicaragua, la justicia argentina, hubo fiscalías que investigaron. Este, incluso también la de Brasil y Brasil, esto quiero informárselos lleva es eh, una, una postura de avanzada eh, con todos aquellos temas emparentados con la violencia de género los abusos sexuales o sea, no está como por ejemplo podemos pensar Nicaragua que lleva un retraso este importante Argentina, nosotros estamos detrás de Brasil y Brasil bueno, este, dijo una cosa realmente hace las cosas este, bien en este sentido, yo para que se queden tranquilos con una justicia seria pero Fernando, está bueno confiar en los fallos judiciales, sí. institucionalmente les digo. entendimos. Fernando, al principio de la nota... Y es nota... más, no está firme el fallo, ¿eh? Esto no es definitorio. Eso era lo que te iba a preguntar. Dos cosas te quiero preguntar. Cuando empezaste la nota con Flor, dijiste el fallo no está firme. Me gustaría, digamos, saber qué significa eso. Y también dijiste la otra parte miente. Telma Fardín, ¿miente? No, si dicen... Si dicen que están probados los abusos, sí, es una mentira. Esa es la aclaración que yo hice. Eh, el fallo es absolutorio. Si hubiesen estado acreditados los abusos, Juan D'Artés estaría condenado y preso. Cosa que no es así. Juan eh, está absuelto y con este, muchas de las medidas cautelares que pensaban sobre él, eh, levantadas. ¿Puede venir? Eh, hay que esperar porque hay dos instancias más, eh, Karina, dos instancias ¿Puede revertirse más judiciales. Este fallo puede revertirse en. Yo creo que no. Yo, yo pero es mi opinión. Soy Fernando Burlando. Es mi opinión. No, no mi opinión es eh, tomarla con, con pinzas porque soy una parte interesada. Entiende. Pero Entonces, hablate... Yo tengo mi, mi convicción. Tengo. Eh, perdón. Hablaste ahí con. Dijiste que había hablado con Dartes Va a volver a la Argentina. Pablito, ¿sabes que Yo, o sea, tiene todo el derecho de volver una vez que quede firme el fallo, o ahora mismo con, con una autorización. Pero, pero yo creo que cuando pasan estas cosas, cuando, cuando la condena... A ver, la, sí. la opinión pública eh, eh, dicta sus fallos este, instantáneamente. Es muy rápida la justicia mediática, la justicia, la de, mediática, la justicia sí, de la opinión pública. Sí. Y es muy difícil revertir un fallo eh, como el que dictó la, la, la justicia de, de este país de la opinión pública de este país.